queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de que ahora estén escuchando este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ojalá lo estén escuchando en vivo, eh, en estreno, en realidad, no en vivo como estoy haciendo o ahora los videos de los sábados, eh, hoy. Es sábado primero de abril del 2023 y hace unos días ocurrió un evento importante en el cielo eh, del cual hablé el sábado anterior que es el 23 Plutón entró en acuario pero el 25 Marte entró en cáncer. Entonces, de eso les quiero hablar en el video de hoy. Eh, antes, les quiero pedir que se suscriban al canal, que le den like a la campanita, eh, no, que le den click a la campanita, eh, así les avisa cada vez que subo un nuevo video, que le den like al video, eh, así el algoritmo de YouTube dice: ¡Ay, cómo se ve este video! También que me sigan en mis otras redes sociales: en Instagram, en Facebook, en Telegram. Eh, no sé si tengo alguna otra red social. Bueno, al final del video le va a quedar, como siempre, las redes sociales. Así que, eh, dicho esto, y con cambio de, de escenario, eh, ya ahora en mi casa, eh, no, y el anterior también lo hice en mi casa, pero eh, con fondo croma, esta vez sin fondo croma, eh, estuve haciendo algunos movimientos energéticos porque es necesario hacer esos movimientos energéticos eh, y nada mejor esto receta, nada mejor que empezar un mes haciendo movimientos de la energía ¿para qué? para que ese mes tenga movimientos este mes de abril que comienza hoy, primero de abril, es un mes eh, muy especial, es un mes eh, en el que eh, vamos a tener varios, varios, varios eh, eventos astronómicos, eh, o sea, varios movimientos especiales en el cielo, y por lo tanto es un mes al que hay que prestarle atención, mucha atención entonces así como los sábados vamos a seguir prestándole atención a esos movimientos planetarios los vamos a seguir muy de cerca también vamos a, eh, a hablar los martes de ángeles eh, para los que les gusta la astrología cabalística la astrología angelical bueno, tienen los días martes para escuchar eh, el ángel que rige esa semana para poderlo invocar para poderlo eh, eh, para poder estar en contacto con esa energía maravillosa que es la energía de los ángeles bien entonces, ahora sin demorarnos más, eh, vamos de una vez con eh, lo que hoy nos toca eh, ver. Bien, eh, ¿qué tenemos acá? Eh, acá en la carta natal... Tenemos el 25 de marzo del 2023, 12 del mediodía, en Greenwich y Ecuador. Esta es la carta natal de ese momento. De ese momento eh, en el que Marte está a 0 grados 0 minutos de cáncer. Ahora, ustedes me dirán, ¿por qué es tan importante en este momento? No nos hablaste antes de cáncer, ¿por qué nos estás hablando en este momento? Bueno, no eh, nos hablaste de Marte, perdón. Eh, Marte, tarda en dar toda una vuelta al Zodíaco 687 días. O sea, que está en cada signo una media de 57 días, 57,25 días, 57,25 días, eh, 57 días y cuarto serían. Eh, aproximadamente, si sí, dividimos esos 687 eh, en dos años, en 360 grados, perdón, perdón. Eh, Qué es lo que tarda en dar toda una vuelta y estar en el mismo lugar que estaba antes. Pero no está en los signos la misma cantidad de tiempo, ese es el promedio. Ahora bien, el 20 de septiembre de 2020, no, perdón, el 20 de agosto. Lo tengo anotado, esperen. Denme un segundito. Eh, Denme un segundito que lo tengo anotado. Eh, fue el 20 de agosto. Bien, no me había equivocado. 20 de agosto del 2022. Del 2022. 20 de agosto del 2022. Eh, Marte entró al signo de Géminis, salió de Tauro y entró a Géminis. Y estuvo siete meses, o sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Hasta el 25 de marzo estuvo durante siete meses transitando Géminis. Cuestión que no va a pasar ahora en Cáncer. En Cáncer va a estar aproximadamente dos meses, entre, un poco menos de dos meses, entre el 25 de marzo y el 21 de mayo. Eh, entonces, en Géminis, Marte es muy volátil, como en Géminis, eh, es muy mental. No nos olvidemos que Marte es el dios de la guerra. Eh, en la mitología es el guerrero, es el que hace la guerra. Entonces, eh, es el que produce las guerras. Y yo desde el 21 de diciembre del 2020, que les vengo diciendo... Que el planeta se dirige a un tiempo de paz. Que comienza una etapa muy bonita para el planeta. Entonces yo les quiero leer una, una nota del 31 de marzo del 2023 eh, Lukashenko Lukashenko, Alexander Lukashenko es eh, el el presidente de Bielorrusia eh, él es virgo eh, con eh, Sol y Luna en Virgo, Mercurio en Virgo, eh, tiene ascendente en Escorpio y Júpiter y Urano en Cáncer, Plutón en Leo, Venus y Neptuno en conjunción en Libra, y Saturno en Escorpio en el Ascendente. Y su Marte está a dos grados de eh, Capricornio. O sea, en el momento en que el Marte del planeta, o sea, el Marte para todos, entra en a cáncer le hace oposición, ese 31 de marzo le estaba haciendo oposición a su marte de nacimiento en Capricornio. ¿Qué es lo que pide Lukashenko ese día? Una paz incondicional. Y dice, aún no es demasiado tarde. ¿Por qué? qué? es lo que pasa acá? Sin, eh, por favor, eh, no tomemos posiciones eh, incómodas, ¿sí? eh, No tomemos posiciones de que estoy a favor de Rusia o estoy en contra de Rusia o a favor de Estados Unidos, o sea, ya sabemos, ya lo hablamos muchas veces, eh, yo lamento mucho la guerra la sufro, eh, la siento en la piel, lo que sienten los, los pobres ucranianos, el pobre pueblo ucraniano. Yo creo que ellos, eh, por una mala con dirigencia eh, política, se vieron envueltos en una guerra que se dio en su territorio entre dos potencias mundiales, Rusia y Estados Unidos. ¿A quién yo le echo la culpa de la guerra? A Rusia y a Estados Unidos y a la dirigencia ucraniana. No hay otros responsables. Ellos son responsables de que en este momento se estén produciendo muertes en el mundo ¿quién es más bueno? ¿quién es más malo? todos son malos si producen guerra todos son malos entonces en este momento eh, Lukashenko espero haberlo pronunciado bien porque recién lo estaba leyendo ahora <ríe> eh, Lukashenko eh, para mí es el bueno, porque está pidiendo una paz incondicional, o sea, vamos hacia la paz y resolvamos esto desde un punto de vista político, de que no haya más muertes. ¿sí? Cuestión que Zelensky, el, el presidente de Ucrania, se viene negando sistemáticamente. Eh, él dice que para un diálogo de paz él pone ciertas condiciones cuestión que Rusia no se las va a dar eh, y Estados Unidos de esa manera no va a aceptar y va, va a seguir todo esto, eh, este conflicto ahora ya hay voces más allá de la voz del Papa alguien del 17 de diciembre igual que yo eh, pero digo, alguien que es lógico que pida la paz eh, porque es el papa entonces, es religioso que va a pedir va a bregar por la paz eh, más allá de eso alguien que es un político que es un país que está ahí en el medio de esa guerra eh, pide eh, la paz incondicional, o sea, primero vayamos por la paz, no disparemos una sola arma más porque estamos en peligro, en peligro inminente, no matemos una sola persona más porque están muriendo muchas personas inocentes, todos los que mueren en una guerra son inocentes porque nunca mueren los dirigentes, los que dirigen esa guerra, siempre mueren los inocentes entonces siempre las guerras son malas eh, no hay una guerra que sea buena entonces vayamos a la paz sentémonos y como seres civilizados que somos acordemos esto es algo nuevo Siempre se buscó a lo largo de toda esa etapa de 200 años en el que rigió las conjunciones de Júpiter y Saturno en signos de tierra, que en una guerra tenía que haber vencedores y vencidos. Eh, nosotros la, las únicas guerras acá en América digo cuando digo nosotros las únicas guerras que tuvimos fueron las independentistas hace 200 años atrás o 200 y pico eh, y después eh, tuvimos la eh, en Argentina más específicamente la guerra de Malvinas eh, una guerra que estaba perdida antes de disparar el primer tiro porque nos estábamos enfrentando a la gran potencia mundial que era eh, Inglaterra y que tal vez lo siga haciendo porque eh, sigue siendo socia de quién es ...la potencia hegemónica en el mundo o quien eh, está dejando de serlo, el imperialismo yankee Bueno, eh, esa única guerra que tuvimos tuvo eh, vencedores y vencidos. Eh, los vencedores fueron los ingleses, los vencidos fuimos nosotros los argentinos. Eh, gracias a eso vino, le debemos a todos es, esos chicos, esos niños que fueron a la guerra, pues tenían tan solo 18 años y que fueron tan maltratados, eh, en gran parte le debemos la democracia eh, y con la democracia vinieron eh, los temas de bueno sigamos eh, insistiendo en que las Malvinas son argentinas porque están dentro de nuestra eh, nuestro mar eh, pero la solución siempre que sea pacífica, diplomática. ¿Sí? Hasta ahora no se pudo lograr, pero se va a lograr. Las Malvinas son argentinas. Bien. Eh, dicho esto, eh, a lo que quiero hacer referencia es a qué es lo que vamos a tener de acá adelante, de este 25 de, de marzo del 2023, o sea hace seis días atrás, eh, en adelante. En ese momento Marte eh, se pone a 0 grados, 0 minutos de cáncer a las 12 del mediodía, cero grados, eh, Greenwich y Ecuador. Cero grados de longitud, cero grados de latitud. Y en ese momento, forma un gran trígono con Plutón entrando en acuario. Y un gran trígono con Saturno ...entrando a Pisces... Eh, ...ese 25 de marzo del 2023... ...que después de siete meses... ...de... ...estar Marte, el dios de la guerra... ...en Géminis, en un signo volátil... ...en un signo de aire, en un signo mutable un signo de grandes cambios, un signo eh, de mucha revolución, entra a un signo en el que se lo considera a Marte en caída. ¿Esto es malo que esté en caída? No. Lo que decimos es que Marte en cáncer, vibra de una manera distinta es una guerra amorosa ninguna guerra es buena pero eh, en este caso es una guerra eh, por la paz por lograr la paz entonces es eh, este eh, cáncer ustedes saben que es el símbolo de la nutrición, es el, el símbolo de la maternidad, de la madre. Eh, entonces, ninguna madre que se preside tal va a hacer algo en contra de sus hijos. Bueno, y mucho menos matarlos. Eh, entonces, Marte en cáncer, en estos dos meses con esos dos grandes trígonos que entra, va a, eh, a fortalecer las, eh, las relaciones en el mundo, las relaciones eh, diplomáticas, las relaciones para lograr esa paz que deseamos todos. Eh, Marte en, en cáncer eh, tiene talentos especiales eh, es la inteligencia la destreza táctica y estratégica. Acá nos tendríamos que poner a hablar justamente de táctica y estrategia. ¿Cuál es la diferencia? Eh, pero nada para este video. Si quieren en algún momento lo hablamos. Eh, pero cáncer es, eh, Marte en cáncer, perdón, es inteligente en eso. Eh, este planeta que representa la acción necesita, cuando está en cáncer, sentirse protegido, sentirse a gusto. Eh, entonces, empieza a gestionar lo emocional. Eh, y eso es lo que nos va a estar pasando a todos. Porque si ustedes, eh, ya saben que cuando yo hablo, a, eh, cuando hago estas cartas natales que, eh, para Greenwich y Ecuador, eh, es porque ahí está el centro del universo, el cosco, eh, por donde entra la energía, eh, y es esa energía que se expande eh, por todo el planeta. Entonces, de alguna manera todos, después tendremos que ver cómo nos afecta a cada uno, ¿sí? si tenés Marte en Libra, como tengo yo, si, bueno, eh, te va a afectar sensiblemente de una manera distinta. De, habrá que ver también en qué casa eh, cae tu Marte, pero en general todos vamos a estar buscando... Esa estrategia, esa táctica y esa estrategia para gestionar lo emocional, cómo manejamos lo emocional y lograr encontrar la comodidad en eso, en ese cambio lograr encontrar la... Eh, el gusto por eh, no estar todo el tiempo buscándole eh, la quinta pata al gato, decimos en Argentina, no sé si se entiende en todo el mundo, buscando el detalle eh, de la falla. ¿Sí? y no sería el medio vaso lleno y el medio vaso vacío entonces ¿dónde nos sentimos más cómodos? Eh, por ahí estaba leyendo una nota no sé de quién, lo leí en internet eh, que el ejemplo claro de cómo uno puede usar a su favor eh, es eh, Lionel Messi que él es Marten cáncer eh, y, y de ninguna manera tuvo una disminución de sus habilidades marciales eh, al contrario eh, el, el motor de él es lo deportivo, ¿sí? la competencia, el competir eh, y, y es ese se Marte en cáncer. Bien. Eh, el momento en que se dio la... Eh, el trígono cerrado entre Marte y, eh, y Saturno, fue el día 29, yo acá voy a poner 29, ¿sí? Porque Marte llega a los dos grados de cáncer y Saturno. Estaban los dos grados de Pisces. Hacen un trígono tan especial, tan espectacular, eh, en el que, y, y junto con el trígono, que todavía sigue en trígono con Plutón, que es como que todo se armoniza y como que empezamos a ver que podemos lograr desde otro lugar las cosas. Estos siete meses de Marte en Géminis fueron enloquecedores. Fueron de... de una energía que nos impulsaba a buscar, a buscar, a buscar, a buscar y no sabíamos ni en qué estábamos buscando. Ahora sí sabemos qué estamos buscando. ¿Sí? Ahora estamos buscando una estructura de planeta que nos permita vivir en paz. Eh, ahora sabemos, ahora puede ver Plutón entrando en Acuario, ¿sí? acuérdense que Plutón va a volver a salir de Acuario, eh, y va a volver a entrar a Capricornio, donde estaba antes, hasta eso lo va a hacer en distintas etapas, ya se los conté el sábado anterior hasta el 20 de noviembre del 2024 que entra en forma definitiva con eh, a, eh, a acuario y ahí empieza toda una nueva etapa mientras tanto es como que entra a esa otra habitación mira lo que le espera ¿sí? y se vuelve a la habitación anterior. ¿Por qué digo esto? Porque es muy fácil caer en que eh, hace 248 años, cuando Plutón hizo exactamente lo mismo, ¿Sí? de entrar a Acuario y mirar, ¿sí? y salir, volverse a Capricornio, o sea que pasó exactamente esto, y entonces lo primero que nos remite es, como les decía el sábado anterior, eh, a que en ese momento fue eh, la Revolución Francesa, eh, en el que realmente pasaron cosas muy fuertes. Pero si nos vamos a ese momento, no vamos a encontrar esta misma configuración. Por eso es importante que veamos eso, o sea, eh, esta habitación... Acuario fue remodelada desde hace 250 años. Ahora, entonces, entra, mira, ¿sí? Plutón se vuelve a Capricornio y saber qué me sirve de lo que tuve antes lo traigo, o sea. Está en plena mudanza, viendo cómo es su nueva casa transformada. Entonces, que viene con una transformación grande, no cabe la menor duda. ¿La transformación va a ser igual que la de hace 248 años? No va a tener claramente sus diferencias. ¿Por qué? Por lo que digo siempre, o sea, la, la, eh, el, la, la evolución del hombre es circular, pero es espiralada. ¿sí? Y es espiralada ascendente. No, no es circular de que siempre volvemos al mismo punto. Eh, ni espiralada que quedamos siempre en el mismo plano es espiralada ascendente entonces el hombre tuvo durante ese periodo de Plutón en Capricornio anterior a este tuvo la primera guerra mundial, tuvo la segunda guerra mundial ¿sí? inclusive se está despidiendo con la tercera guerra mundial que eh, no es solo eh, lo que están sufriendo en Ucrania, sino que esta Tercera Guerra Mundial, como dijo el Papa ya hace muchos años, me van a tildar de católico, no soy religioso, ¿eh? no soy ni católico ni evangélico, creo en Dios, creo en Jesús, eh, sí, pero no creo en todo, pero no soy de profesar el catolicismo. Eh, como dijo el Papa la, la tercera guerra mundial se está dando en cuotas no es todo una pero no nos podemos olvidar de lo que está pasando el pueblo palestino de lo que está pasando el pueblo sirio de lo que eh, pasó en Irak eh, de, o sea ya hace muchos años que se está dando la tercera guerra mundial en este momento Ucrania fue la gota que colmó el vaso y por qué se llega a esto porque justo estamos en un cambio de paradigma eh, en algún momento había dejado de usar la palabra paradigma porque me habían dicho que, que sonaba como antiguo. En este momento está más actual que nunca. Eso es lo que está ocurriendo en el planeta. Un verdadero cambio de paradigma. Entonces, Plutón entra en Acuario. Dos días después... Marte sale de, eh, de Géminis, un signo que le provocaba mucha ansiedad al planeta, y entra a un signo que le da mucha estabilidad emocional. Que le dice, pará, la guerra ya terminó, vení, Descansar al guerrero ¿sí? que es Marte en un gran trígono con Saturno también esto que les estoy mostrando acá ¿Sí? en un gran trígono con Saturno que le dice bueno a ver formemos una estructura de hogar y acá estamos hablando de que nuestro hogar es el planeta. pues estamos hablando de la astrología eh, política. De la astrología mundana. De la astrología mundial. Para todos. Eh, no estamos hablando para un signo en particular. O para un sector de personas. O para eh, unos u otros. Estamos hablando para todos. A todos nos afecta de esa manera. Preguntándonos. ¿qué puedo hacer por el medio ambiente? ¿Qué puedo hacer por esa destrucción continua que estoy haciendo? Eh, emitiendo gases de efecto invernadero, eh, destruyendo la flora y la fauna. Eh, ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo aportar un granito de arena? Sí, claro puedo aportar millones de granitos de arena, te dice este Marte en Trígono con Saturno. ¿Por qué? Porque el Trígono hacer una gran apertura, o sea, es un trabajamos juntos, yo tengo la estructura, Saturno, tengo la estructura, soy el agricultor, tengo el manejo de los tiempos, soy Cronos en la mitología griega, entonces soy el que impone los tiempos. ¿sí? Entonces, ¿cómo no? Claro que puedo. Eh, y yo te voy a ayudar. Vos llegaste a el hogar, a la familia, volviste de la guerra. ¿sí? La guerra se acabó saliste de Géminis ya hasta dentro de dos años no vas a volver a estar en Géminis y cuando entres a Géminis ya nuevamente dentro de dos años o dentro de 687 días ya el planeta va a ser distinto eh... bien en todo este periodo hasta el eh, el 21 de mayo que salga va a ocurrir en el medio yo estoy pasando ahí estoy por ejemplo en el 8 de abril cumpleaños de Vero Quesada <ríe> para que no piense que me olvide va a ocurrir Perdón, me pasé. El 21 de abril, algo que muchos le temen. Que por 20 días Mercurio va a estar retrógrado. ¿Sí? Ahora, Mercurio se pone retrógrado en el momento que había entrado en un gran sectil con Marte, el 3 de abril. Entra, el 3 de abril entra en ese sectil, que es otro signo de apertura. Y entonces empieza a recorrer, tiene ese sectil, ven que el sectil este no se modifica, ¿sí? Y se pone retrógrado y entonces el sectil sigue, ¿hasta qué momento? Hasta que él Denme un segundito. Ahí está. Hasta el 28 de abril. El 29 de abril. Ahí está. Marte. Queda... ...sin ningún eh, aspecto. Y una cosa que... Eh, ...que voy a volver... ...perdón... ...voy a volver atrás... ...porque hay algo que dije que está mal... Y quiero corregirlo. No voy a hacer de vuelta el video. Eh, así que lo corrijo en este momento. Si ya lo pusieron en, en el chat. En los comentarios. Bueno. Eh, lo siento mucho. Eh, forma este. Este martes. Eh, forma un gran trígono con Saturno, con Plutón forma un quincuncio, yo dije que formaba un gran trígono con Saturno y con Plutón, era imposible, perdón, un quincuncio, y el quincuncio justamente se marca en verde, igual que el trígono, eh, ustedes saben que yo en la astrología personal, para, para en la astrología para el, eh, para el día a día, para las personas, yo no le presto mucha atención, de hecho ni siquiera lo enseño, enseño que existe el semisectil el quincuncio, pero son dos cuestiones a las que yo no les presto tanta atención. Otros astrólogos sí. En este caso, en la astrología mundial, yo le presto atención ...al semisectil y al quincuncio. En este caso... ...me llamó mucho la atención ese quincuncio... y ...por eso quería hablar... ...de ese quincuncio. El quincuncio... ...una de las... ...aperturas que tienes hacia... ...las nuevas formas... ...hacia lo creativo... ...y por eso es tan importante... ...que justo que Marte... ...entra a cáncer se pone en quincuncio con Plutón en Acuario. Porque ahí Plutón está aprendiendo formas creativas de encarar la nueva realidad. Eh, bueno, el próximo sábado... Eh, yo les prometo que eh, vamos a seguir ahondando en este tema porque es muy importante es muy importante que sepamos por dónde viene la energía para que la aprovechemos para que la aprovechemos y la usemos a favor de cada uno de nosotros como siempre les digo los astros inclinan, pero no obligan. Ahora, si seguimos teniendo en el planeta líderes eh, dirigentes, líderes religiosos, líderes eh, políticos, que, que en esta etapa nos hablen de Paz, de armonía, de hacer las cosas entre todos, eh, todas y todes. A pesar de que el otro día me mandaron, que no puedo decir más todes, me lo mandó Vero Quesada. Eh, porque nada, un vivo eh, hizo un libro y lo registró con todas las palabras de todes y como la palabra... Eh, todes está, no, no, no está en la Real Academia Española Entonces hay que citar el libro Para, para poder usarlo Y hasta pagarle Bueno, eh, me da igual eh, Que venga a reclamarme eh, Todos, todas y todes eh, Esto me hizo acordar que una vez una, eh, una española fue a una escribanía y regi registró al sol eh, como de su propiedad. Y entonces el escribano se lo registró, eh, no sé cómo habrá sido, y, y entonces ella pretendía cobrarle a todos los que usaban energía solar. Porque el sol era de su propiedad pues como nadie lo había reclamado Ella había dicho Es mío eh, <ríe> Por supuesto que Quedó en la nada y, eh, y habrá gastado un montón de plata Pobre mujer Bueno eh, Nada, en esta nueva era Lo que quiero decir con esto Es que estamos pasando de una etapa en la que pensamos únicamente desde un punto de vista eh, individual a pensamos como individuo que nos conviene más eh, comunitariamente ¿Sí? eso se está dando y se está dando como se si tiene que dar desde abajo hacia arriba eh, porque la evolución es espiralada y ascendente entonces, si los de abajo empujan, los de arriba no le van a quedar otra que adaptarse. Eh, les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes. Eh, una cosa que quiero eh, decir antes de finalizar este video es... Eh, el domingo 30 de abril creo que es, ya se los confirmo, sí, domingo 30 de abril es el taller de psicoastromagia. Los que no iniciaron el taller el 26 de marzo, que inició el taller 2023 de psicoastromagia, pueden iniciarlo el 30 de abril. El taller es una propuesta de nueve encuentros. Yo te garantizo, te doy mi palabra, de que si vos tomás los nueve encuentros, eh, que es uno por mes, Vos vas a manejar tu vida para lograr las cosas que te gustan, que querés lograr. Esa es mi garantía. ¿Sí? ¿Cómo lo programé este taller? Que vos te puedas sumar en el momento que quieras. Pero después vas a tener que, o sea, para los que empezaron en marzo, va a terminar en, en noviembre. Los que empiecen en abril, va a terminar con el encuentro de marzo del próximo año. Porque son nueve encuentros por año. No hay encuentros ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero. ¿sí? Está diseñado para que sea de marzo a noviembre entonces si vos empezás en abril vas a tener que hacer el noveno encuentro en marzo del próximo año eh, si empezás en mayo vas a tener que hacer el noveno encuentro o sea vas a tener que tomar el de marzo y el de abril del próximo año y así, bueno, la rueda. Ya me entendieron la idea. Eh, lo que quiero decirles es... Hay cupos disponibles todavía. Eh, son pocos los cupos que quedan. Pero hay cupos disponibles... Para que inicien ahora en, en abril. Los que quieran anotarse en abril... Pueden hacerlo. Háganlo cuanto antes... Eh, y como me dijeron que tengo que decir dale, te espero eh, nada, les mando un abrazo enorme eh, nos volvemos a encontrar en todo momento y eh, y con estas buenas noticias para el mundo chao, hasta la próxima y les dejo ahora acá todas mis redes sociales. Síganme en todos lados. Por favor, por favor, por favor. Chao, hasta la próxima.